Y le damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero, hoy en calidad de invitado, en esta entrevista bien a nuestro querido amigo y hermano, Emanuel Tejada, en su condición de coordinador administrativo del Centro BIPIME de la Universidad Católica de Durastano. Hermano, saludos y bienvenido una vez más a Contacto Diario. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Un placer estar compartiendo con ustedes de nuevo en Contacto Diario. Buenos días a toda la región nordeste, el país y el mundo. Encantado de estar con ustedes nuevamente aquí, compartiendo en contacto diario. Y en esta ocasión para hablar de un tema muy interesante que Víctor nos ha propuesto, que es sobre el impacto... Y, y un tema, perdón, Emanuel, un tema que ayer lo, lo, lo comentó serio y precisamente producto de su comentario, pues nos dio la idea de, tener, de invitar a alguien con los conocimientos y la capacidad de que nos orientara, orientara Ay. a todos nuestros amigos televidentes con respecto a esta situación que está viviendo el país y es la condición de las MIPIMES en la República Dominicana en este momento de covid que vive el país. Así es, Víctor, y, y era <tose> de esperarse que, que viniera este, este golpe para las MIPIMES después del gran cierre que vivimos como nación producto de la pandemia generada por el COVID-19. Eh, hay un estudio que realizó la Universidad INTEC conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la mano con el Centro MIPIMES INTEC, nuestro centro hermano en Santo Domingo, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y eh, basado en los ODS de la Agenda 2030. Esta encuesta, este estudio, se realizó en Santo Domingo, pero es lo único que tenemos. O sea, como país, es, eh, se hacen pocos estudios de investigación, este es el único que tenemos. Se realizó el mes pasado de julio, a finales del mes de julio, y fue publicado por la, por la revista El Observatorio MIPIMES del de Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de Fomento a las MIPIMES. Este estudio tomó una muestra de 1.783 MIPIME, casi 1.800 empresas, eh, dentro de ellas del sector servicios, del sector eh, comercio y del sector manufactura y agroindustrial. Es decir, eh, un sector MIPIME diverso, una muestra de cada una de ellas, eh, para saber qué tanto había impactado a las MIPIMES, la pandemia de coronavirus. Y los resultados han sido un poco alarmantes. Y es que se dice que más del 52% de las empresas que se vieron en la necesidad de cerrar por la cuarentena no volverán a abrir más. Esto es muy preocupante, Víctor. Es decir, más del 50%, estamos hablando de un 52%, de las empresas que tuvieron que cerrar, no volverán a abrir. Y aquellas que han abierto, han mostrado la posibilidad en un 58% de declararse en bancarrota. Es decir, Emanuel, Emanuel eh, eh, eh, ¿cómo? Eh, vámonos a lo particular, por ejemplo. Ajá. Lo particular me refiero a la zona del nordeste de San Francisco de Macorís. Eh, aunque ustedes tienen ese conocimiento y detalle. Sí, sí, en general, Por ejemplo, específicamente en esta zona. ¿Cómo ha impactado? ¿Qué tanto ha impactado eh, esa situación a, a las pymes la, que, que tenemos aquí en San Francisco de Macorís en esta zona? Mira, Víctor, sobre todo el área, una de las áreas más afectadas aquí en, en San Francisco de Macorís también ha sido. Eh, Casi todas las empresas que tuvieron que cerrar han sido gravemente afectadas, pero hay algunas que todavía a la fecha se encuentran cerradas, que son las que trabajan en su mayoría de noche. Es decir, lo que se dedican a la venta de, de alimentos y bebidas nocturnas. Esas empresas que todavía están cerradas, que no se han adaptado a la nueva covidianidad y que no han reestructurado su modelo de negocio para otro tipo de ventas, ya sea en el día, etcétera porque su naturaleza es nocturna y con el toque de queda se han visto afectadas también, están prohibidas las ventas de noche, este tipo de empresas se ve aún más afectadas, pero lo que aún es peor es que en su mayoría son informales y esta informalidad les impide recibir las ayudas que da el gobierno para palear el impacto económico. Si usted, como empresa, no está registrado sus empleados en la TCS. Lamentablemente, usted no recibe, no recibe ninguno de los fases, ni fase 1, ni fase 2. Si usted, como empresa, tampoco está registrada, no va a recibir las facilidades eh, impositivas que ahora está dando eh, o que daría en un futuro la, la Dirección General de Impuestos Internos. En fin, son tampoco podría acceder a los créditos que está ofreciendo la banca pública. Eh, para empresas formales porque por la naturaleza de informalidad de su negocio, su empresa para el banco no existe tampoco porque no tiene un, un registro entonces, este tipo de empresas serían las que más serían afectadas todavía en el tiempo ¿por qué? porque de esta es la que estamos hablando que todavía están cerradas y que en un futuro cuando se vayan a abrir no van a abrir más de la mitad entonces, eh, algo alarmante también Víctores y Sergio no evidente, que el 5, del 48% que continúa operando o que hace, más del 58% ha dicho que en los próximos dos meses realizará despidos para poder enfrentar el déficit económico que están teniendo sus empresas. Es decir, tenemos empresas que no están trabajando y que sus empleados están en sus casas sin recibir sueldo. Y tenemos empresas que están trabajando y que van a realizar despidos para poder sobrevivir. Pero también tenemos otro frente, que son aquellas empresas que se han dado cuenta que pueden trabajar con menos personal. Aquellas empresas que se dieron cuenta que con el teletrabajo puede trabajar con dos o tres empleados en vez de con diez. Eso también. Estamos enfrentando eh, todo esto, Víctor. Emanuel, dos, dos, dos cosas. La primera es... Y es lamentable que tengamos que decirlo. ¿no? esto es una muestra palpable porque hay que decir que muchas eh, eh, pequeñas empresas, ¿verdad? MIPIME se resistieron a recibir la orientación y la, y la, y la, y la asesoría del Centro MIPIME porque hay que reconocer, y eso fue reconocido con la redundancia por, por el Ministerio de, de, de Industria y Comercio, gran, la gran labor que hizo el Centro MIPIME, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, el centro de, de la Utre. Eh, pero muchas MIPIMES mis pymes han a recibir esa asesoría y esa ayuda para formalizarse, y hoy no se están beneficiando de eso por lo que tocaba decir. Ahora bien, en mandarme como un experto en la materia, en el área, ¿cuáles son las acciones que pudieran, si es que existen, eh, tal vez salvar en gran medida esta situación de las pymes, en, esta, eh, en este momento que está viviendo el país de manera especial, San francisco por la Mira, Víctor, eh, en respuesta a esa pregunta, lo primero es, es acercarse al centro MIPIMES, porque debe buscar la asesoría, la orientación de cómo usted manejar las finanzas. De hecho, nuestro centro ahora, durante todo este tiempo de, de vivido de crisis por el país de emergencia, no ha dejado de ofrecer ni un solo minuto sus servicios. Todos estamos trabajando de manera virtual de teletrabajo, y hemos estado ofreciendo diversas conferencias y talleres eh, relacionados al tema. El sábado pasado realizamos un taller que se llamaba Finanzas Sostenibles para Mis Pymes Post-COVID-19. Es decir, cómo las empresas manejan su presupuesto, cómo arreglar sus finanzas. Y tratábamos con el facilitador precisamente este tema. Usted no tiene que despedir necesariamente empleados para salvar sus empresas. Hay otros métodos y nosotros tenemos un equipo profesional que le va a asistir totalmente gratis a usted en este proceso ¿qué? de cómo rescatar, de cómo salvar su empresa. Pero no solo eso. hay un pedido, hay un llamado al gobierno central y a los empresarios también. Pero de los empresarios al gobierno se está haciendo un llamado y nosotros como Centro Mipymes también somos portador de este llamado de que el gobierno tome algunas medidas más para salvar estos empleos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Víctor, está que se le dé una prórroga a los mipymes para pagar el anticipo de por lo menos un año o dos años, el anticipo del impuesto sobre la renta. Eh, también que se dé por lo menos un día a la semana o un día al mes, dentro de la posibilidad. Un día es de exoneración del ITEVIS y del IDEA de impuesto de ley en la en las empresas de servicios. Esto con el propósito de, de incentivar el consumo en la población. Usted se imagina, Víctor, que las empresas de, de consumo de, de alimentos, llámese los restaurantes y demás, tengan un día libre de, de, del 18% de impuestos sobre la renta exonerado. Esto va a hacer que la gente se incentive ese día a comprar lo que aumentaría las ventas y la ganancia de esa empresa pero sí. algo, Manuel, que me preocupa y es la gran cantidad de MIPIMES pymes que no están formalizadas. Exactamente. No sé si pues ahí de una, sí. una posibilidad de darle la oportunidad de formalizarse y poder tener acceso a esas facilidades que de alguna manera puede dar el gobierno. Bueno, Víctor, de hecho, sí. De hecho, en Centro de Mitibes todavía estamos formalizando empresas. De hecho, de la semana pasada formalizamos tres eh, y nos hemos mantenido, de hecho, dentro de todo lo que fue la pandemia, se formalizaron más de 30 empresas. Eh, eh, lamentablemente no caen dentro de FASE todavía, porque FASE era para empresas formalizadas a febrero. Pero sí se pueden beneficiar de otros programas del gobierno, ya sea Patí o Quédate en Casa, una vez también se formalizan. Y eh, de otras retribuciones fiscales, pero lo más importante... También pueden recibir los préstamos del encaje liberados por el Banco Central a una tasa fija de un 8 por 4 años. Es decir, que no necesariamente caen en fase, pero sí reciben otras ayudas e incentivos por parte del gobierno. Eh, la formalización a nosotros la hacemos totalmente gratis. Eso, por... eso es, eso, eso ah, es interesante hay, hay, hay algo hay algo que me que que uno a veces no es que yo estoy en contra de que a, lo, a, los, a las personas en la, la forma esa de quédate en casa la fase y eso pero estamos viendo los resultados la gente se le está dando ese dinero se le está dando quédate en casa se le está dando, y salta y están saliendo a trabajar, a sali están saliendo a hacer los mismo diario, a cara a diario, a contaminando la gente, saliendo masivamente, saliendo a beber a los colmadones y están en fase, y están quédate en casa, y están recibiendo 7 mil, o están sea, recibiendo 8 mil, están recibiendo 3 mil, 4 mil. ¿Por qué el Estado no agarra a esas MIPIME que tienen empleados y a esos empleados que las MIPIME tienen que pagarle ¿Por qué el Estado no lo ayuda con el con el sueldo de, de esas MIPIME mejor? Porque eso están trabajando, eso están haciendo una labor y están y esas mis pibes, están disminuyeron al menos de la mitad sus ingresos debido a que la gran mayoría de lo que ellos hacen es consumo del pueblo y el pueblo no está no está consumiéndole nada. de Eso ni está ni está haciendo ni está siendo retribuido su producto en base a dinero. Tú entiendes? La gente... Toda esa fase, toda esa vaina no están haciendo nada para contaminar, para evitar la contaminación del, del virus, porque la gente está cogiéndose los cuartos y saliendo la noche a beber romo y, y, y anden en la calle y, anda en, ¿Y, la calle? y, y andé en la calle y dicen que tiene que buscarse ahí a, a trabajar, entonces si a usted le está dando para que no salga a trabajar y usted sale a trabajar a usted no le merece que se le den entonces, porque vamos a analizar eso tenemos ocho, eh, cinco meses, seis meses, dándole dinero a la gente para que se quede en casa, sin embargo no se quieren que no están no, fuera de la casa yo no entiendo este resultado estamos viendo lo mismo con resultados iguales y sin cambio entonces, si usted sale a trabajar, si usted está pidiendo que sale a trabajar, entonces ya usted lo está agarrando en la noche en el comadón y, y usted está recibiendo a usted se lo vamos a quitar. Eh, muy bien. Finalmente, Manuel, eh, y es interesante que usted dice que ustedes están eh, trabajando permanentemente y siguen asesorando y orientando a las sí, claro, pymes de manera por, virtual, ejemplo, eh. por ejemplo las sí, la que las que que están la que no están formalizadas, las que no se formalizaron las que no quisieron acceder y recibir esa orientación, esa información para formalizarse en su momento en el trabajo que estaban haciendo de lleno antes de la de este coronavirus ¿qué tienen que hacer finalmente en este momento para poder formalizarse y en los programas futuros poder beneficiarse? Bien Víctor, primero que nada exhortamos a los pymes no solo a formalizarse, sino a buscar la orientación. Que en nuestro centro mipymes le podemos ofrecer asesoría empresarial, asesoría financiera y asesoría en tecnología de información y comunicación, es decir, en informática. Y fue una de las, de las medidas que arrojaron los estudios que las MIPIME deben tomar ahora. Es decir, trasladarse a todo lo que es virtual, utilizar los medios electrónicos, llámese internet, redes sociales, etcétera, que puedan recibir asesoría gratuita. Nosotros tenemos dos asesores TIC de informática que les van a asistir en esto. Y si su empresa califica y es factible la formalización, pues también uno de nuestros asesores empresariales procedería a formalizarla. Pero más importante que la formalización es que usted se oriente y utilice los medios y las herramientas que le brinda el centro mipymes ya sea para capacitarlo, para orientarlo, para asesorarle a que su empresa sea sostenible durante este tiempo de crisis. Que eh, eh, tomaría, el, el estudio hablaba de 10 meses a las MIPIME para recuperarse. Yo hablo de dos años los expertos hablan de dos años porque el estudio es a lo que se le preguntó al BIPIMES es decir, usted como dueño de empresa dice, meses". algunos dijeron hasta seis meses pero la realidad es que puede ser otra y debemos prepararnos para hasta dos años de crisis, ¿Por qué? porque como decía Sergio, lo que se ha visto afectado no es que la economía se desplomó por desplomarse es que la cartera de clientes de los mipymes o sea, yo como consumidor he dejado de comprar, he dejado de consumirle, porque he priorizado mi economía en otras cosas, de primera necesidad, más que en algunos que otros productos. ¿Cómo, cómo hacer contacto con el Centro Mi Pymes para lograr esa orientación? Bien, lo primero que nada es que nos pueden eh, contactar a través de nuestras redes sociales Centro Mi Pymes por Instagram y Facebook. Eh, actualmente en las oficinas no estamos laborando, por lo que el teléfono y la extensión de la universidad eh, no estamos allá. Pero a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, eh, mipimes.ucne.edu y mipimes.coordinador.ucne.edu y a los celulares 809-771-5830, nos pueden contactar y allí al WhatsApp también 809 771 771-5830 para recibir todas estas asesorías y capacitaciones. Mañana jueves tenemos una capacitación de productividad empresarial llamada de estar ocupada a ser productiva. Es exclusiva para mujeres. Tenemos 60 mujeres participando de un programa llamado Empresarialidad Femenina que están eh, fortaleciendo sus herramientas de trabajo bueno, ahí está la información gracias Emanuel Tejada quien es el coordinador administrativo del Centro primo de aquí de la UNED. gracias Emanuel por estar con nosotros y no nos pierdas, Sabes que es importante sí. en esta familia gracias, de usted, por gracias por la invitación gracias